La pintura forma parte de mi vida desde, desde mi infancia, yo creo que el primer encuentro con, con lo que fue el trazo y las líneas eh, eh, era cuando me topaba con las revistas de mi papá, eh, incluso creo que antes de aprender a leer ya estaba viendo ese tipo de dibujos. Los que vieron la época supongo que deben saber quién es Tamacún, quién es Calimán, Águila Solitaria Esas revistas formaban parte también de mis recuerdos Y creo que uno de los primeros encuentros con las ilustraciones fueron esas revistas Luego las revistas Paralelo también este, Fue encontrarme con las caricaturas que televisaban para la época Por ahí fueron comenzando los, los primeros trazos Y bueno, después vino la época del liceo Comencé a escuchar rock y hubo muchos dibujos, muchas cosas impresionables yo me acuerdo de... bueno, de los discos de Iron Maiden, ese personaje principal del de, de disco que es el Eddie eh, bueno, ahí fui creando también yo otros... otros otras composiciones eh, yo tengo una... Un, uno de los recuerdos que tengo era uno donde yo mismo posé frente al espejo haciendo el papel de un hombre iscado eh, con la cara de sufrimiento, de dolor, porque le di con la mano atravesaba su estómago y le sacaba las tripas, ¿no? <risa> Pasaba la mano al frente y salía por la espalda y en la espalda, pues, le salía la mano sangrante con tripas y no sé qué y todo. Y También, paralelo a ello, vino a dibujar las casas, dibujar esferas, hacer composiciones, naturalezas muertas. Eh, mi, mi educación fue en gran parte autodidacta eh, después decidí entrar a la escuela de arte y en la escuela de arte conocí al profesor Hugo Daza que bueno, Dios lo tenga en la gloria ¿no? y bueno, uno pelea constante con él porque él era paisajista y mi intención era dibujar su realismo la figura humana ¿Qué sé yo, los, los únicos días libres que teníamos era los viernes donde podíamos hacer lo que nos diera la gana y bueno, los viernes recogíamos cosas, hacíamos con, con, composiciones. Los demás días eran nada más que trazos. Cada, cada uno de mis cuadros tendrá una historia y esa historia será presentada a través de un video. Y este video pues a su vez este, no será el proceso simplemente, sino que será un trabajo al estilo de videoclip. Eh, donde se presentará la historia del cuadro, desde el trazo, el primer trazo, hasta el momento de firmar, de firmar el cuadro, a la hora final, final, final.